La con el programa. Esto es La Noche al Día por ABI la Televisión, 22 horas con 3 minutos y tenemos invitados acá en los estudios. Hemos, hemos hablado acerca de la implementación del Sistema Único de Salud, estamos en la etapa que corresponde al registro de los pacientes, este proceso de transcripción para eh, la aplicación del mismo y que se obtengan las más de 1.200 prestaciones, también hemos escuchado aquello a partir del mes de marzo. Y hace instantes veíamos precisamente este proceso de registro para profesionales, porque también se ha hablado de la implementación de 8.000, eh, ítems para los centros de primer, segundo y tercer nivel y que de esta manera se pueda reforzar y arrancar con un sistema único de salud de manera paulatina. Conocemos los detalles, hace instantes se conoció esta información oficial del Ministerio de Salud y para hablar de esto y otros temas está con nosotros el doctor Erlante Gerina, director eh, general de Seguros de Salud. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto estar acá. No, para nosotros el gusto doctor. Y de hecho para que nos vaya explicando, eh, esto último que le mencionaba, porque... Para arrancar en el mes de marzo con las 1.200 prestaciones, ¿qué se está haciendo en estos momentos, doctor? Bien, en este momento hay varios procesos que están avanzando al, al mismo tiempo. Uh -huh. Uno de ellos que ha iniciado hoy día es el registro de, de profesionales en salud. Eh, sabemos bien que... el la inclusión de estos grupos poblacionales que hasta hoy están desprotegidos, aquellos que no somos ni menores de 5 años, ni mayores de 60, ni estamos embarazados, o si los que no estamos protegidos por la ley 475 hoy día, vamos a estarlo a partir de, del día 1 de marzo. Uh -huh. Entonces esto significa que el sistema tiene que prepararse para recibir una demanda extra, una remanda extraordinaria. Eh, cuando menos en un inicio de, de pacientes, ¿no? de, de personas que van a requerir atención. Esto significa que debemos fortalecernos. Ya nos hemos fortalecido, creo que es el, el primer mensaje. En estos eh, últimos 12 años hemos, más que duplicado el, el recurso humano, hemos... Eh, ha aumentado más del 60% la infraestructura y el equipamiento. Hemos hecho eh, más del 60% de nuevos establecimientos de salud, se están construyendo hospitales. Sin embargo, esta es la última etapa de, de fortalecimiento eh, donde se va a tener que hacer una. Contratación relativamente masiva de profesionales. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Estos 8.000 que se mencionan. Esos 8.000, así es. Los 8.000 eh, que, bueno, es bueno decirlo, que esto está entre ítems y contratos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que bueno, esas son las no, no, modalidades normales en las uh -huh. que el sistema de salud eh, contrata personal. Eh, y para eso necesitamos eh, instrumentos. Y un instrumento que va a ser absolutamente básico es la base de datos que se va a crear eh, con base en este, en este registro. A partir de hoy día todo médico, general o especialista, odontólogo, psicólogo, enfermera, profesional, auxiliar de enfermería, trabajadora social, hay una, hay una lista eh, ahí en la en la página del de Ministerio de Salud, uh -huh. puede, puede registrarse, son los datos mínimos. ¿Cómo se registran? A ver, uno ingresa, ingresa a la página web, uh -huh. eh, ahí empieza con sus datos personales, está el nombre, apellido, el número de, de carnet y después uno debe elegir entre una de las categorías, ¿no? si es médico especialista médico general, estos que ya que ya dijimos, eh, debe subir su currículum vitae su, su hoja de, de vida eh, en formato de texto, uh -huh. formato, formato plano y imágenes de sus títulos, sus títulos y su matrícula en el caso de que sea una profesión sujeta a matriculación. Es decir, ahí está el título en, en provisión nacional, el título académico, de, de especialidad si es que corresponde y la matrícula del Ministerio de, de Salud además le van a preguntar si es que uno se encuentra trabajando en este momento no es lo básico quienes se encuentran trabajando, quienes no se encuentran trabajando, todos tienen que registrarse quienes quieran, es voluntario todos, todos podemos registrarnos todos uh -huh. podemos registrarnos expresando nuestra voluntad de ingresar a ser parte del Sistema Único de Salud que además yo creo que es un anhelo, es un orgullo para cualquier profesional ser parte de este proceso histórico. Quien ya esté trabajando, eh, si tiene un ítem en el ministerio posiblemente no haga falta, pues ya está ya está adentro, quiero decir en el ministerio o en un establecimiento de salud. Uh -huh. Pero por ejemplo hay muchos eh, colegas que están trabajando hoy día a contrato. Hay muchos colegas que, sobre todo en los municipios, son, son realmente muchísimos porque hay un esfuerzo grande de muchos gobiernos municipales que están trabajando con la figura de consultor de línea. Uh -huh es decir, que tienen contratos anuales, etcétera, que no es un mal trabajo, pero que genera cierta ansiedad posiblemente porque se tiene que renovarse año a año y no tienen algunos beneficios sociales. Entonces todos estos colegas, todas estas enfermeras y odontólogos que estén bajo, bajo una modalidad que no les es ideal, pueden registrarse, deberían registrarse para entrar a la base de datos y esta base de datos va a ser la base eh, para que eh, el Ministerio de Salud y todas las entidades territoriales autónomas que vamos a contratar personal para el nuevo Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, eh, lo consideremos. Pues, ¿no? Las invitaciones, si es que van a ser invitaciones, pues eh, van a considerar a, a quienes estén registrados. Doctor... Eh... Esto tiene una fecha, o sea, arrancó hoy, uno ingresa a la página y hay toda la, la, la explicación para que pueda registrarse, si es que está en contrato, no está trabajando o esté trabajando y quiera buscar mejores, mejores condiciones. Existe un tiempo, eh, cómo, ¿cómo se está planteando esta parte, por favor? No hay una fecha límite planteada en este momento, es decir, eh, la... Normalmente, naturalmente, este, este registro se, se terminará cuando el proceso de contratación, el proceso de, de provisión de recursos humanos, pues también esté ya, ya, ya terminando. Eh, no debería ser antes del de el 28 de febrero. De, de este año ¿no? asumiendo que el día 1 de marzo a, arranca nuestro sistema es posible que siga después pero la recomendación colega eh, licenciada eh, Repitamos odontólogo. para quienes por favor. Odontólogos, Benecia. Son todas las profesiones en salud. Todas las profesiones en salud. Todas las profesiones en todas. salud, okay. todas. Odontólogos, enfermeras, eh, médicos, fisioterapeutas, eh, uh -huh. psicólogos, trabajadores, trabajadoras sociales, todos los que hacemos naturalmente el, el, el equipo de salud. Pero los que la recomendación que les daba, no esperen al último momento, no les toma más de más de diez minutos eh, registrarse, hágalo esta noche, hágalo, uh -huh. hágalo mañana que creo que vale la pena. Ya. Ahí se tiene, doctor, la base de datos. Así es. A partir de ello, eh, puede ser eh, la forma en la que ustedes tienen registrados a los profesionales, ellos van a postular más adelante, eh, se harán convocatorias, invitaciones, ¿qué se viene más adelante? Sí, todo eso. Uh -huh. Es eh, decir, a ver, eh, es un número muy importante de... 8.000 profesionales, de personal, que se van a incorporar. Así es que, que hay que incorporar. Y esto va a incluir todas las modalidades. Recordemos que... De siempre, tradicionalmente, y va a seguir siendo así, el Ministerio de Salud es el principal empleador, es el, es el principal contratante de servicios, pero también van a contratar los gobiernos autónomos municipales, que ya lo están haciendo, algunas gobernaciones, algunos de, para gobiernos departamentales también, seguramente pueden, pueden contratar. Si es que es para un ítem, probablemente tenga que haber una convocatoria pública, según dice nuestra norma, nuestra norma administrativa si es que es para más bien algún tipo de consultoría, será más bien invitaciones directas todas las modalidades de contratación vigentes en el país, legales por supuesto se van a utilizar la base es la base de datos del registro Hay algunas consultas que nos llegan por redes sociales y, y precisamente le comparto algunas que, como que resumiendo eh, con esto se garantiza que se pueda arrancar, se puedan dar las prestaciones que ha mencionado el Ministerio de Salud, eh, el gobierno en sí con la implementación del SUS? Sí, sí. Eh, lo primero es que eh, se puede arrancar hoy con lo que tenemos. Uh -huh. eh, va a haber una... Porque hemos, fortale hemos fortalecido, insisto, hemos más que duplicado nuestro, ...nuestro personal de salud... ...y eso fue en los últimos seis años además... Eh, para, ...para que la gente lo, lo sepa... Eh, ...¿necesitamos más? Sí necesitamos más... ...hay cosas que se van a hacer inmediatamente... ...las, las contrataciones arrancarán... Eh, ...de acuerdo al, al lugar... De, ...de manera más o menos inmediata... ...estamos fortaleciendo infraestructura... ...estamos fortaleciendo equipamiento... ...en todo el país... En todo el país se está haciendo, eh, sobre todo en los hospitales que estamos considerando claves o, o, de, o de choque o de contención. No sé, sea, eso es que, donde esperamos, sabemos por la epidemiología que, que van a recibir una demanda aumentada. Eh, Hay lugares donde, donde se van a priorizar mayor cantidad de, de profesionales, porque no todos Por están... supuesto. Por Habrá supuesto. una evaluación sobre el tema. Tenemos una evaluación, está hecha. Estos, estos 8 mil. Este número de 8000 no, no es mágico, no se le ha ocurrido a, a, a alguien. Es la necesidad real. Es lo que hemos ido hospital por hospital, centro de salud por centro de salud, de red por red, eh, haciendo el relevamiento, el censo del de, de, de recurso humano. Sabemos cuántos médicos hay, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares, y sabemos cuánto falta, sabemos cuántos más hacen falta. Y... Eh, hay que ser muy honestos. ¿Los 8.000 van a cubrir la, la demanda perfecta para que en marzo seamos un sistema perfecto? No, no. Ahí todavía va a quedar una brecha. Este es un proceso gradual, paulatino. No se construye de la noche a la mañana. Eh, pero con estas 8000 mil eh, nuevas incorporaciones, con el fortalecimiento que estamos haciendo a, a nuestros establecimientos, estamos seguros que nuestro sistema único puede arrancar, puede arrancar bien, puede arrancar satisfaciendo a la demanda de la gente. No va a ser perfecto el primer día, pero eh, va va a dar salud, va a dar acceso a este 51% de la población que hoy día no tiene nada. Quiero hacerle una consulta más, si me permite, doctor. Y esto viene de, de las consultas también de, los de las personas que nos escriben a través de las mismas redes. Las voy uniendo. Se garantiza el tema de los profesionales y los salarios para los profesionales, es una de ellas. Y la otra, eh, se ha mencionado que habría despidos. ¿Hay despidos no hay despidos? Por favor, doctor. Que es, es hasta por lógica. ¿no? Necesitamos mucha más gente de la que hay. No vamos a dejar fuera a nadie que ya está trabajando. Se, uh -huh. Sería un contrasentido, ¿verdad? Eh, no, sé, para ser eh, serios y concretos, uh -huh. como consecuencia del sistema único de salud universal y gratuito, no se va a despedir a ninguna persona, ningún trabajador, ningún profesional en en salud. Bueno, pues si es que alguien tiene un proceso, cometió algo, o será lo normal que siga en su, su hospital, en su centro de salud, pero como consecuencia de este nuevo sistema no se despide a nadie, es más, se contrata a muchísima más gente. garantizado también los salarios? ¿Qué ¿Es algo que nos preguntamos? Ah, bueno, por supuesto. ¿no? Por, por supuesto, eh, además garantizados en las condiciones en que contrata el Ministerio, en que contrata el, el, el nivel central del Estado, nuestro, nuestro gobierno, con salarios dignos, con un trato digno, porque es necesario decirlo con, con la mejor intención algunos municipios del país, unos pocos, pero eh, las condiciones en las que contratan a sus consultores de línea, por ejemplo, no son las mejores, están ganando a veces salarios que, que no, que no condicen a la responsabilidad de, de, de un profesional, por ejemplo. Eh, nosotros vamos a contratar pues, con, los, con los niveles que, que tiene el ministerio, que, que no son nada despreciables. no Quienes están en el sector lo saben. Quiero agradecerle por habernos acompañado, doctor. Siempre bienvenido. Es importante conocer los avances que se tiene y cómo está... Eh, realizando el registro, y nos decían más de 100.000, por ejemplo, y a personas que se han registrado en el Sistema Único de Salud, y esto sí, seguirá, ¿no? no sé. Así es, eh, que se han adscrito, que creo mm. que es, es el, la palabra, es el ¿no? término adecuado. Es, estamos realmente emocionados por la respuesta. Algunos nos decían, no, la gente se va a escribir cuando se enferme. No, no, las, las personas están respondiendo, porque creo que se está entendiendo que la adscripción no es, no es para cuando me enferme, es para mantenerme sano. Eh, voy a ir con mi dirección para que puedan hacerme la visita domiciliaria, eh, para, para tener una relación con mi centro de salud. Yo creo que ese es un, un lindo proceso y que va a cambiar la salud del país. Ha sido un gusto, doctor. Para mí el gusto, Muchísimas gracias, doctor Gerina, nos ha acompañado hoy en los estudios a propósito de la implementación del Sistema Único de Salud. Vamos a una pausa. Al retornar, tenemos entrevista desde Cochabamba. Hablamos del inicio de las labores educativas, del inicio de las inscripciones arranca este lunes. Los detalles, cuando retornemos.